Bueno pues, hace muchísimo tiempo que no grababa yo así en, eh, con voz y eso Pues bueno, hace muchísimo tiempo, o sea, estaba invirtiendo más a escribir y todo eso Pues ya saben, ¿no? Hoy les vengo a mostrar unos hacks que pues bueno, muchos no conocerán Otros sí, pero bueno, eh, algunos benefician, otros no benefician Y puede pasar así, ¿no? Pues nada, hoy les voy a traer unos hacks, bueno, son en completo, son 7 hacks, en total son 7 hacks Y bueno, espero que no los usen a mal, ¿vale? Porque hay unos que benefician, sí, hay unos que no, no digamos, algunos no conocen estos hacks Así que pues bueno, los puede beneficiar, pero igualmente no los usen Si ustedes, eh, pues, no quieren, ¿no? No quieren usarlo, pues no los usen, ¿no? Así que pues nada, eh, les voy a enseñar el primero, ¿vale? Sería Infinite Edit, o bueno, un editor infinito ¿Vale? Editor infinito para que lo entienda mejor pues bueno, pe, pues permite Pues ampliar el modo editor, de tal manera Que los creadores puedan hacer sus niveles Infinitamente infinitos, Sí, Así, así como lo escuchan, infinitamente infinitos Pueden hacerlos, uf, de un día De dos días, de tres, de, de un año De un año si quieren, pueden hacer esto Bueno, tampoco nos pasemos, estos hacks no los voy a dejar En la descripción, ¿vale? Pues bueno, acá nos sale Este tablerito que está aquí, que es dice 2.1 Level Extender o un extender, bueno, como sea <risa> Como sea, entonces acá lo que tenemos Es esto, ¿vale? Lo que ustedes tienen que hacer nomás es colocar esto Ya, 9, 9, 9, 9 Y ya, listo Y ya, ya pu pueden, o sea Pueden hacer que el nivel les dure muchísimo tiempo Entramos acá al Geometry Dash, Y pueden hacer que el nivel les dure Una infinidad de, de, de tiempo, ¿vale? Que eso, bueno, vamos a ir hasta, hasta cuando yo Hasta cuánto yo llego Así que ahorita nos vemos Bueno, así pueden llegar hasta lo infinito, porque es que así me va a demorar un montonazo, o sea, eh, me va a demorar un montonazo, así que pues nada, este es el hack, el primer eh, hack que pues bueno, muchos los pueden beneficiar a los, más que todos los creadores, ¿vale? Que quieran crear niveles de, bueno, de, de 15 minutos, de 30 minutos, que pues bueno, ya sería muy exagerado, ¿no? Pero um, si quieren crear así niveles así muy larguísimos, pues este es su hack, Infinite Edit. Bueno, Infinity, bueno, ya saben que mi inglés es un poco más 10, así que pues nada, ahí lo dejamos Ahora vamos a pasar al hack de la estela de 144 Hz El cual pues obviamente permite pues, simular eh, que uno si tuviera una pantalla de 144 Hz eh, Teniendo una de 60, o sea que digamos puede tener esa, que se le corte la estela Como estamos viendo pues nos va a salir este letrero el cual, pues bueno, tenemos que después oh, oh, what? tenemos what Se cayeron los servidores, bueno, no importa Tenemos que después entrar a cualquier nivel, ¿vale? Entrar a cualquier nivel Y lo único que tenemos que darle A ver, vamos a, a parar esto y vamos a caer acá, la, a dar acá Entonces vamos a poner esto por acá Y vamos a darle F11 Digo F11, F1 Y ya, eh, lo damos acá y ya Esto creo que ya estaría funcionando, ahí no sé si vieron que se cortó Ahí se volvió a cortar, ¿vieron ahí que se cortó? Y pues ya estaría funcionando, ¿vale? Ya está, ahí está funcionando, veanlo, Ahí está funcionando, ya estarían ahí cortándose las telas Mira, mira, uff, uh, se la guió, se la guió Fue impresión mía, pues bueno Este hack, pues los que quieran simular que están jugando en 144 Hz, Pues es eh, de su agrado O sea, pueden, lo que digo No voy a dejar ningún link en la descripción porque pues bueno, eh, esto es a voluntad de ustedes, ¿no? Si se lo quieren instalar de verdad o no. Ahora tenemos el no clip, que básicamente el que no conozca qué es no clip, de verdad, no, no sé qué está haciendo en esta comunidad de geometrías. Pues básicamente el no clip pues hace que, no sé, el juego eh, no muera, no muera en ningún lado, o sea, no, no muera de ninguna manera. Digamos, ya sea por un pincho, por un bloque, por cualquier cosa. Así que pues bueno, vamos a ponerlo y vamos a jugar con el mismo. Acá tenemos la ventanita y vamos a jugar con este mismo, ¿vale? Y lo que vemos aquí, que, o sea, traspasa, o sea, traspasa todo. Vamos a ver. Bueno, los bloques no, pero los pinchos sí, o sea, lo traspasa todo. Ahí vemos, ahí sí me fui para arriba, pero no perdí ninguna vez. Así que vean, acá, así ve, paso igualmente, paso esto. Y aquí me fui hacia arriba. Como vemos acá, no pierde de ninguna manera, ya me fui para abajo. Es que verdad. Fue nada más nada más empezar el nivel y ya me voy para abajo. O sea que. Podemos, podemos chocarnos con esto, podemos hacer esto, tar, tar, ahí nos salvamos. Esto es muy bueno, pero para hacer, no sé, el, eh, para mostrar una layout o yo que sea algo por el estilo, vemos que no muere de ninguna manera. Y pues nada, esto es básicamente para los que no conozcan así los hacks de este juego. No sabía que estaba esa moneda ahí, no sabía que estaba esa moneda ahí, pero esto es básicamente para los que no conozcan el juego y... De ningún hack o algo así Y pues bueno, esto les tendría buena ayuda Vean, acá se pasa así todo normal así. Y pues nada, pasamos con el siguiente hack Que ya me estoy acá mañando con este Vamos con el siguiente Bueno, lo que tenemos ahora es el object limit Que es básicamente es un límite de objetos Que puede uno ponerle eh, más de... Yo qué sé, más de un millón de objetos en el creador de... Bueno, en el creador, ¿no? En el... Bueno, sí, los que crean Para los que crean básicamente esto les va a servir un montón Porque a, a veces se queda uno sin espacio Ya, ya con suficiente con, utilizó todos los objetos Y pues básicamente necesita más objetos para, para su nivel ya, ya, ya que va a quedar demasiado épico Puede ser Así que pues nada, se llama Object Limit Y básicamente le, aumenta los objetos hasta un millón Si quieren querer, bueno eh, Aunque un millón es el límite Límite total de, de geometría O sea, no se puede pasar de más de un millón de objetos Bueno, eso creo, ¿no? Así que pues nada, pasamos con el siguiente hack Este no hay más nada que explicarle Así que pasamos con el siguiente hack Bueno, el siguiente hack es básicamente uno que se llama Quest Hack 2.1 Que básicamente, ahí vienen qué hace Sí, pues se pasa todos los quests Sin, o sea, sin hacer nada Básicamente, sin hacer nada Entonces, va, habría que abrimos el hack y ya está funcionando O sea, ya está funcionando Básicamente vamos aquí a Quest Y ya, o sea, sin, sin completar ningún nivel Ya los tengo, o sea, ya los tengo Y directamente los otros que pasen What? vieron que tenía menos de diamante What the fuck O sea, bueno, bueno eh, Completará todos los eh, quests eh, Sin uno hacer nada, o sea, los completará Facilito, así facilito, de una, de una, de una Este es el quest hack Que no hay básicamente tanto que explicarle Porque básicamente solo hace esa función Y uno no tiene que hacer nada y le completa los quests y ya Ojo con el siguiente porque el mega hack Este hack es dañino, ¿vale? Porque este hack lo tiene todo Básicamente lo tiene todo Lo tiene todo Vamos a ver, estamos viendo acá la pantalla, ¿vale? Tiene acá Home. Bueno, muestro esto acá, los creadores y todo eso. Acá lo que tenemos eh, de Player, ¿vale? El No Clip, el Insta complete el No Trail. O sea, básicamente, bueno, saben lo que es Trail, ¿no? El que no lo sepa, no sé qué hace jugando este juego. Entonces, lo que tenemos después son eh, Forever Trail, Jump Hack. Eh, bueno, tenemos un montón, o sea, invisibilidad también. acá Y esos son solo los de los jugadores, Ahora tenemos los de los creadores, estos sí son todos, o sea, todo, todo, verify hack, o sea, que lo verifica sin hacer nada eh, no test mode, o sea, que no le aparezca el bichito arriba a la izquierda de Ted's mod. Eh, tenemos acá de bypass, estos sí, no sé cuáles son Y tenemos, o sea, básicamente tenemos más de, más de 40, o sea, más de 40 hacks Este mega hack, versión 4, o sea, básicamente esto es dañino 100%, porque acá trae, bueno, puede traer buenos hacks pero también trae malos Así que pues nada chicos, no voy a dejar ningún link de ninguno de estos hacks en la descripción Pues básicamente porque, pues bueno, no quiero, no quiero que ninguno lo descargue y eso, ¿vale? Solo les vengo a mostrar para que ustedes se enteren Si digamos no sabían sobre un hack o algo así o querían alguno Aunque yo sé que hay muchos, muchos, pero muchos sabían sobre estos hacks Pero hay otra gran parte, pero mínima, ¿no? Que no saben, no saben a estos hacks Y pues nada, hasta acá el video espero verdad que les haya ayudado ya saben no lo descarguen bueno o si sea, si no descarguen el mega hack ese sí no lo descarguen por favor los otros que puse anteriormente sí los des sí descarguen o bueno si son si los necesitan no como el de crea los creadores el de infinite edit si quieren quedar un nivel larguísimo el de hack de la estela el de 144, si quieren simular y, digan, dice, y le dicen a sus amigos que, bueno, estoy jugando en 144 versiones y ellos se la creen y guau, guau, guau, y ya, y todo eso. Pues, lo pueden hacer, ¿vale? Pero el mega hack, no se lo descarguen, por favor. Y pues nada, chicos, hasta acá el video, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Ya saben, no olviden dejar un likecito, ¿vale? Y seguirme en Twitter, suscribirse a mi segundo canal que está abajo en la descripción. Todo está abajo en la descripción, ¿vale? Y pues nada, chicos, nos vemos en un próximo video. Y antes de irme, quiero poner una meta de likes. Vamos a ver si llegamos a los 1000 111 likes, a ver si llegamos a los 111 likes y pues nada Nos vemos en un próximo video chicos, adiós